Seguimos avanzando en nuestro programa Radio Futuro 107.2 Frecuencia Modulada rtvfuturo.com A través de estos dos canales nos pueden sintonizar Bueno y damos la bienvenida una semana más para cerrar el ciclo de sus tres libros a Juan Bustamante que hoy nos hablan de su tercer libro, así no Errores al conocer a alguien Juan, muy buenos días, bienvenido de nuevo Muy buenas a todos y todas, un placer Pues un placer para nosotros que nos hables de este Tu, tu tercer libro, que me lío <ríe> Bueno, pues eh, así no Errores al conocer a alguien, Juan Este fue tu tercer libro Después de los dos anteriores que hemos venido Comentando a lo largo de las semanas anteriores En primer lugar ¿cómo surge este último libro? ¿este así no? sí este para contestar la teología, ¿no? como sí. estamos diciendo pues mira el libro surgió pues bueno como los demás pensando un poco en mi casa de qué iba a hacer la siguiente temática y bueno pues como me di cuenta de que yo había cometido como nos pasa a todos muchos errores cuando he conocido a alguna en ese caso pues digo, oye, pues voy a ponerlos en el libro porque seguro que más de uno y más de una los está cometiendo, los ha cometido o incluso los va a cometer. Entonces digo, voy a hacerlo en un libro, una recopilación de todos esos errores. Y bueno, pues ha salido, vamos, ha salido este libro de así, ¿no? Errores al conocer a alguien. Uh -huh. Pues vamos a ir repasándolo a través de sus capítulos. Juan, equivocarse en normal, capítulo 1. Sí, equivocarse, es que comento en el libro que es algo que nos pasa a todos porque somos humanos, no somos robots, somos personas y oye, en algún momento nos equivocamos, es que es imposible no equivocarte pero lo digo en el libro, en todo, o sea, en el trabajo, eh, en la familia en las parejas, eh, que es de lo que va a esto, en todo y no sé por qué hay una tremenda obsesión de, de que no te puedes equivocar nunca en nada, o que si te equivocas eh, ...está muy mal y es como que se te echa mucho en cara... ...esto pasa mucho... ...que es lo que he comentado en el libro... ...en el tema de las parejas... ...que parece que se le da mucho más importancia... ...cuando tu pareja o la persona que estás conociendo... ...en este caso... ...lo hace mal que cuando lo hace bien... ...y, y es algo... ...me parece bastante feo, la verdad... ...que siempre se le... ...tenga mucho más en cuenta a la persona... ...lo que hace mal que lo que hace bien... ...o sea... ...yo creo que, que hay que poner una balanza y decir... ...oye, se ha equivocado en esto... Pero, por otro lado, también ha acertado en esto, ¿no? No sé, es una obsesión que tiene todo el mundo. Eh, que, oye, que cuando lo haces bien no pasa nada, pero cuando lo haces mal, pues te doy por todos lados, ¿sabes? Y como que no, no me parece justo. Y bueno, pues es un poco lo que comento en ese primer capítulo del libro, ¿no? Es cierto, es una cosa que ocurre día a día, es verdad. V vemos más los errores que los aciertos. y es... sí, totalmente. me parece feísimo, ¿eh? Me parece muy mal porque... Ya digo, es que nadie es perfecto y parece que todos tenemos que ser perfectos y que nunca nos podemos equivocar. Lo que pasa es que cuando esa persona que te lo echan en cara que estás equivocado se equivoca, hace como que no pasa nada. Entonces hay que aprender un poquito a ser más flexible y oye, que tú te equivocas, yo me equivoco y hay que entenderse y hay que respetarse. Y quizás Juan, el error es un acierto para dentro de este caminar. Te es que, date cuenta que los errores eh, no son malos, son buenos porque te enseñan a, a ir aprendiendo y a ir corrigiéndote. Pero lo que sí es verdad que está feo es que si una persona se equivoca, estar continuamente echándoselo uh -huh. en cara o continuamente recordándole su fallo, eh, hombre, está bastante mal, la verdad. Pero sí es verdad que, hombre, tampoco te tienes que estar equivocando siempre. ¿eh? Eh, ya no solo en, en esto que estamos comentando de conocer a alguien, sino en cualquier cosa. Lógicamente, si te equivocas mucho en el trabajo, te pueden hasta despedir, ¿no? Sí. Pero de vez en cuando que te equivoques tampoco está mal y es normal porque, como he dicho, no somos perfectos. Y está bien por eso, te ayuda a mejorar, te ayuda a aprender y te ayuda a corregir. Uh -huh. Juan, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando conocemos a alguien? Pues mira, hay que conocer a alguien teniendo en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la primera que comento en el libro es que hay que tener muy claro que realmente estamos preparados o preparadas para conocer a alguien. Y esto me parece una tontería, es muy importante, porque hay mucha gente que a lo mejor ha salido hace poco de una relación o de una ruptura, como ya lo comentamos en el primer libro, y eh, rápidamente conocen a otra persona y porque les atrae o les gusta ya piensan que, que ya se deben de meter en otra relación. Y es un grandísimo error, porque si no te has desintoxicado antes de tu pasado y de tu relación anterior, no te va a funcionar la nueva relación. Entonces, si estamos conociendo a alguien y estamos todavía, vamos a llamarlo así, tocados por el ex o por la ex, eh, pues va a fallar. Uh -huh. Va a fallar seguro, porque necesitamos estar completamente limpios para que una persona nueva llegue a nuestra vida y, y funcione. no Entonces, eh, esto es una de las cosas más importantes eh, que tenemos que hacer para, ...para cuando estamos ahí conociendo a alguien... que ...hay que tenerlo en cuenta... ...también tener en cuenta... ...que esa persona que estamos conociendo... lo que nos espera, por ejemplo... ...si estamos conociendo a alguien... ...que tiene niños... ...pues saber que, oye... porque pues tendremos que afectar también a su hijo o a su hija... ...y saber pues que no tendremos tanta intimidad... ...de que tendremos que ir a jugar con el niño al parque... Eh, pues ...en fin, un poco digamos adelantarse un poquito al futuro... ...de lo que nos puede esperar con esa persona... Eh, eso también es importante porque mucha gente que empieza, como he dicho, con alguien que tiene niños... ...y dice que no pasa nada, que da igual, y luego se agobia y dice... Oye, ...yo es que no puedo estar en esta relación porque es que nunca tenemos tiempo para nosotros... ...bueno, eso lo sabía desde el minuto uno, ¿Sí? lo que se esperaba... ...entonces por eso, todas estas cosas, que son principalmente las que comento en este capítulo... ...son importantes, es decir, antes de conocer a alguien hay que pensarlo todo bien... ...hay que, digamos, mirar qué es lo que nos espera y después decidir si estamos dispuestos o no estamos dispuestos a conocer a esa persona. También, Juan, eh, se da mucho ahora eh, conocer a gente a través de Internet, de las redes sociales, tener contacto a través del móvil. A ver cómo podemos gestionar todo esto. Bueno, el tema de conocer eh, por Internet y por el móvil, que también le dedicamos un capítulo, ...está muy de moda actualmente... Eh, ...tanto por el Facebook... ...como por estas aplicaciones... ...que si Timber, Babu y demás... ...en fin, todas estas que, que hay tan famosas... ...y a ver, yo eh, digo... ...que yo estoy de acuerdo en el 50% sí... ...y en el 50% no... ...y lo voy a explicar... ...el 50% estoy de acuerdo porque es verdad... ...que, a ver, si eres una persona que te has quedado... ...sin amigos o tienes pocos amigos... ...o no sales mucho o no puedes salir mucho... ...porque trabajas muchos días y apenas tienes tiempo... ...evidentemente, si no usas este tipo de aplicaciones... ...no vas a conocer a nadie... ...porque si apenas sales, no conoces... ...que no quiere decir que cuando vayas a salir... ...vayas siempre a conocer a alguien, ¿no?... ...pero digamos que es más fácil... cuando tú sales a relacionarte... ...y siempre pues te puedes presentar a alguien o... ...yo que sé, encontrarte por la calle o en una discoteca o... ...cosas así... ...entonces, no les queda más remedio a esa gente... ...que lógicamente utiliza estas aplicaciones... ...porque es que si no es imposible... ...que vayan a conocer a una persona... Pero también hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de conocer personas es eh, peligroso. Y peligroso en el sentido de que hay mucha gente que van con otras intenciones. Es decir, que solo van a una hoja de sexo o que mienten. Mienten mucho, desgraciadamente, en estas aplicaciones. Muchísimo. Y, y entonces, pues, muchas veces te llevas la decepción de que la persona con la que estás hablando y estás conociendo por una pantalla después no es para nada, en realidad, lo que lo que parecía. Entonces, por eso, eh, vale, se puede conocer por estas aplicaciones, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que después se muestra suele ser muy diferente de lo que parecía. Y, y bueno, pues ya digo, yo prefiero conocer en persona, pero es verdad que a veces, como he dicho, que no te queda más remedio que, que por estos métodos. Pero, bueno, eh, depende, de como todo, del uso que le demos, depende también de... ...de lo que queramos y, y también somos nosotros los que debemos poner límites. Exactamente, porque no es igual conocer a una persona... ...bueno, tenerla delante uh, por Internet que te puede, bueno... ...digamos, engañar, entre comillas... ...y ponerte un mundo fantasioso que realmente no es en el que vive, ¿no? Es que a de vuelta que en Internet se miente mucho... ...porque, claro, juegas con la ventaja de que como la otra persona... ...no te está viendo en persona, en directo, como yo digo... Eh, ...puedes poner una foto de que está muy arreglado muy arreglada... ...o que está delgadito o delgadita y luego hablar en persona... ...cabe que, que no todo es físico, ¿eh? que quede claro... ...pero luego en persona, pues, la pobre o el pobre se ha puesto más gordito... Y, ...y entonces te está engañando, porque te está enseñando una fotografía... ...de cuando estaba mejor y ahora físicamente no está mejor... ...que ya digo que no hay que darle tanta importancia a eso... Uh -huh. ...pero que es una mentira, a mí me ha pasado... ...yo he llegado a conocer algunas cuando usaba esas aplicaciones me ponía fotos de que tenía así tipo de modelo y, cuando lo he visto en persona, pues tenía 6 o 7 kilos más. Que no era por eso por lo que ves de hablar, sino porque dije, es que me has mentido, que me has engañado. Me Exactamente. has ofrecido una imagen de ti que no es. Entonces, en persona siempre es mejor porque ves a esa persona, además, sobre todo, la tratas, hablas con ella. Sí, sí, tienes sí. la oportunidad de, de saber cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta, cómo mira, cómo sonríe. Y todo eso pues es imposible a través de estas aplicaciones. Uh -huh. Pero bueno, ya digo, si no queda otro remedio, pues entiendo que la gente tire de ellas Juan, ¿qué errores debemos evitar? Bueno, esto es el capítulo estrella del libro, uh -huh. que vienen muchos, pero voy a comentar los más importantes. Eh, la verdad es que si no paro de poner errores hubiera el sublibro libro muchísimo más largo. Hay muchísimos. Por ejemplo, el primero... ...es estar siempre encima, cuando estás conociendo a una persona... ...estás siempre encima de esa persona... Eh, ...a mí me ha pasado el caso de que he conocido a alguna... ...y se me ha llevado todo el tiempo retransmitiéndome todo lo que hacía... ...cariño estoy en el Mercadona, cariño estoy pagando, cariño ya he pagado... ...cariño voy para casa, cariño ya estoy en casa, en fin... ...era como un cada cinco minutos sabiendo lo que estaba haciendo... ...y eso, eso es fatal, porque la otra persona se agobia... ...con toda la razón del mundo y dice, bueno, qué barbaridad, ¿no?... Entonces, a vez por mucho que nos guste esa persona que hemos conocido, vamos a darle un margen, vamos a dejar que haga su vida, que haga sus cosas, y oye, que nos escriba cuando esa persona quiera, no porque nosotros no dejemos de escribirla. Ese sería uno. Otro de los grandes errores, bueno, eh, por supuesto, algo hemos comentado ya, hablar de, de los ex. O sea, eso es un error fatal. Conocer a una persona y ponerte a hablar de por qué mi hacia hacía esto, por qué aquí yo venía con él... Porque con mi estal, O sea, ¿qué imagen? Tenemos que pensar qué imagen le estamos dando a la otra persona eh, si nos ponemos a hablar de nuestra ex. Porque pues evidentemente le estamos dando a la imagen de que no lo hemos superado, de que todavía pensamos en él o en ella y de que evidentemente eh, no estamos preparados para estar con esa persona. Bueno, pues esto desgraciadamente es un grandísimo fallo que comete muchísima gente que te están conociendo y te están hablando o contando sobre el ex o la ex. Y no solo eso, sino que encima te pregunto que con quién estuviste tú y cuánto duraste O sea, no sé, ¿qué tiene que ver tu ex con, conmigo o mi ex contigo? No sé, la gente le encanta mezclar el pasado con el presente y eso es, vamos, ya digo, fatal. Eso es fatal. Uh -huh. eh, Otro error, pues poner las cosas en Facebook, en las redes y en todo demasiado rápido. O sea, ir demasiado rápido. Eh, bueno, ir demasiado rápido en dos sentidos. Primero, es lo de las redes, que es, eh, conoces a alguien... Y a los dos días, dicho yo auténticas barbaridades, de, de bueno, tengo una amiga que, que conoció a uno y a los dos días ya estaba en Facebook poniendo que tenía una relación con tal, subiendo fotos y poniendo que lo quería mucho, que era el amor de su vida, digo, pero si acabas de conocer, sí. en dos días ya era el amor de tu vida, ella tenía una relación con él, digo, pues nada, más. yo creo que este paso en un mes hay bobas, o sea, tremendo, no realmente tremendo. Luego, ¿qué pasa? Bueno, es lo mismo en las redes: en WhatsApp, poner las fotos que pasa, pone la foto de perfil... y en fin, poner todas las frases esas tan bonitas, tan románticas. Pero luego, ¿qué pasa? Que, claro, que evidentemente la relación falla. O sea, te das cuenta de que esa persona no es compatible contigo, o no es kahai, o incluso es un mentiroso, una mentirosa o lo que sea, y quedas en ridículo. Y tú mismo dices, pues he hecho el idiota, porque es que me he puesto que estaba tan enamorado con alguien que al final ni la trago ni me traga a mí. Eh, eso en tema de redes. Y ahora, el ir tan rápido. En el otro sentido, que también lo comento en el libro, en el tema de presentar a los padres y meter en casa. Uh -huh. Yo todas estas cosas ya digo que pues soy el primero en reconocer que las hice. Y me avergüenzo de ello. De eso de conocer a una y a los cinco días meterla en casa. Mira, los padres, esa es no sé quién. Y sí digo, pero bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy metiendo una persona en mi casa que acabo de conocer y presentándole a mis padres si no sé todavía ni cómo es, ni qué va a pasar, ni si vamos a congeniar, ni si vamos a jurar? lógicamente, pues acaba un desastre. Es que es lógico, ¿no? Y más errores. Eh, bueno, por otro de los errores es también volcarse demasiado. Eh, que también parece una tontería, pero el volcarse tanto desde el primer día, la gente que ya rechaza eso un poquito, ¿no? Que echa un poco para atrás. Porque es como, como que lo nota como dependiente, como una persona dependiente, una persona que necesita ya estar con alguien. Tampoco hay que estar en plan distante, pero bueno, yo creo que una cosa en su mucha medida. Y bueno, por último comentar, hay más, pero voy a comentar el último, así sí. también importante, que es el tema de, eh, de ser celoso y de planear el futuro con esa persona. Es decir, eh, ya lo más mínimo, que te han puesto me gusta en tal foto, que si este quién es o esta quién es. Que la conoce, o sea, es tú, bueno, acabo de conocer a esta persona y ya me está controlando todo, eh, pff, que me espera más adelante, no? Eh, o sea, eh, es terrible, ¿no? Y lo del futuro planeado, pues que hay gente que te conoce y ya empieza así, ¿no? Porque en Navidad nos iremos a, a no sé dónde. Bueno, en Navidad, vete a saber lo que va a pasar entre nosotros, de aquí a Navidad, si vamos a estar. No sabemos si vamos a estar la semana que viene juntos... ¿cómo me vas a planear ni la Navidad? Y esos son algunos, algunos de de los errores en el libro que vienen más y son los que hay que evitar cuando estamos conociendo a alguien porque lo único que va a pasar es que evidentemente no funcione. Exactamente Las relaciones gato, me llama la atención este capítulo, ¿qué son las relaciones gato, Juan? Pues mira, esto lo he llamado así, sí, la gente me dice que es curioso el título, ¿no? Lo llamado así porque esto muchas veces cuando estás conociendo a alguien hay gente que se comporta eso como los gatos cuando tú vas por la calle y ves a un gato y te acercas, el gato ¿qué hace? El gato huye, el gato se va Sí. Y ahora cuando tú ya te alejas, eh, el gato se está cerca. Es como que le da miedo que tú vayas, pero cuando tú te vas, eh, el gato vuelve, ¿no? Es como que ya tiene más confianza. Pues esto es, muchas personas les pasa lo mismo. La conoces, empiezas a dar muestras de que te interesa, de que quieres quedar... ...y esa persona como que se distancia un poquito, como que le da miedo... ...como que se vuelve un poquito desconfiada. Y ahora cuando van pasando los días y vas tú retirándote un poco... ...es cuando esa persona empieza a llamarte... ...empieza a escribirte, empieza a mandarte mensajes... ...y esto no funciona tampoco... ...y, y esa actitud tampoco la podemos llevar... ...cuando conocemos a alguien... ...porque... Te estamos dando la imagen de que... ...de que no, de que no terminamos de... de arrancar como se suele decir... ¿no? ...y eso no hay que hacerlo... ...la otra persona puede entender... ...y con toda la razón del mundo... ...que no le importamos lo suficiente... ...entonces por eso... ...hay que tener mucho cuidado... E incluso nosotros... ...si conocemos a alguien que se comporta así con nosotros... ...mi consejo es que no se siga adelante, porque evidentemente una persona con miedo, que entiendo que puede tener miedo porque le ha pasado cosas en el pasado, pero una persona que va con tanto miedo y que no termina de arrancar contigo, es que no se puede estar tirando de alguien que no deja ayudarse. Así que no lo recomiendo. Bueno, también eh, vuelves a las redes sociales en el capítulo 6, el teléfono móvil, las redes, armas de doble filo. Sí, esto lo he llamado arma de doble filo porque, bueno, el tema de las redes sociales... cuando Esto ya es un poco cuando ya hemos conocido a, a la persona y digamos que a ser pareja, ¿no? Sí. Es un arma de doble filo porque todo lo que te pasa después en las redes sociales y en el móvil con el tema de WhatsApp y demás, también es un problema, es un problema. A mí yo siempre he dicho que el WhatsApp, por ejemplo, y el Facebook incluso, que no tienen culpa las aplicaciones, que somos nosotros los culpables, pero bueno... ...que son un problema antes, durante y después de una relación... ...y voy a explicar por qué... ...es un problema antes porque cuando estás conociendo a alguien... ...con el Facebook y el WhatsApp y demás... ...se malinterpretan muchas cosas, sobre todo en el WhatsApp... ...hay muchas veces que te mandan mensajes y se malinterpretan... ...y lo entendemos de otra manera sí, y ya sí. hasta enfado... ...y hasta que te dejan de conocer... ...es un problema durante la relación... ...porque una vez que ya las has conocido y os convertís en pareja porque está el famoso tema de que estás en línea te veo en línea no me contesta tarda en escribirme eso eso es otro clásico y es un problema después de la relación es una ruptura como ya hablamos porque tú es evidentemente te controla a través del de móvil que si estás en línea que si has cambiado la foto que si has cambiado el estado entonces eh, cuando conocemos a alguien por estos medios hay que tener cuidado porque es verdad que mientras va todo Bien, y se está conociendo, es muy bonito, pero también provoca muchos problemas, muchas inseguridades, mucho celo y mucho control. Hay mucha gente que cuando conoce a una persona, está pendiente a ver si está en línea, a ver si escribe, a ver si se conecta, a ver si no se conecta. Entonces por eso digo que es bueno y es malo, y es un arma de doble filo. Así es, eh, se malinterpretan, sobre todo cuando... Esto viene muy al caso cuando hay un grupo, ¿verdad? En los grupos cuando pone a alguien algo... Aunque no tenga nada que ver con la pareja, pero el WhatsApp se malinterpreta muchas veces lo que, todo lo que decimos. Muchísimo. Yo lo, lo que recomiendo siempre es que no se escriba, que se manden mensajes de voz o incluso, mejor todavía que no se suele hacer mucho, que se llame. Que se y llame, así, efectivamente. Y así, claro, y así cuando estás hablando por teléfono lo estás diciendo de voz y te estás escuchando. Pero Exacto. claro, lo que lee en la pantalla, por mucho que ponga los iconos, se puede interpretar de otra manera. Cualquier coma, cualquier punto mal puesto, hay una mala interpretación de, del texto. Eh, sí, totalmente. Juan. Y ¿no? se, por, se forma la guerra, eso sin duda. ¿no? <risa> pues sí, la verdad es que sí. No ser un juguete es el capítulo 7. Sí. Eh, no ser un juguete es, pues, bueno, más, viene un poco al caso del tema de lo que comentaba, ¿no? De Que hay gente que no está preparada. Y, ...y desgraciadamente también lo he tenido que vivir algunas veces... ...que te dicen que si sí le gustas, o sea, que estás conociendo... ...y que te dicen que si sí le gustas, pero en realidad te demuestra lo contrario... ...o sea, no te habla apenas, o te habla poco, o queda poco... Eh, ...le ves que tiene poco interés y te sigue diciendo... ...no, no, pero si tú me gustas, si tú me interesas, pero si yo te quiero conocer... ...pero en realidad mm, te demuestra eso, que, que lo que está diciendo... ...no es para nada lo que está haciendo... Siempre digo que hay que quedarse con lo que la otra persona hace y no con lo que dice. Porque haciendo a la otra persona las cosas no hace falta que las digan. Esto por eso, no no seamos un juguete nunca cuando conocemos a alguien. Y si oye, si no le vemos interés, por mucho que nos diga que sí, pues lo mejor es retirarse a tiempo. ¿Dedicas otro capítulo a lo más importante? Sí, eh, lo más importante, pues... Hay muchas cosas que son importantes cuando conoces a alguien. Y es, pues, oye, pues intentar hacer tu parte lo mejor posible para que la otra persona, si se equivoca, pues no te eche en cara. Oye, es que nos hemos dejado de hablar o nos hemos dejado de conocer por esto. Lo más importante tener siempre mucho cuidado de a quién conoces, de cómo lo conoces, de dónde lo conoces, cuándo, en fin. Yo creo que un poco de sentido común, ¿no? De, de tener siempre cuando estás conociendo a alguien la precaución de de intentar ver quién estás conociendo y como he dicho antes dónde te estás metiendo pero es importante sobre todo que cuando queremos conocer a alguien que realmente tengamos ganas de conocer a alguien y sobre todo también que la otra persona se vea que también tiene ganas de conocernos y este capítulo el cubo de basura <ríe> me llama la atención también el título <risa> sí <risa> Bueno, el cubo de basura es prácticamente un poco lo que he dicho antes, ¿no? Eh, lo que pasa es que más a fondo. Eh, mucha gente que desgraciadamente no han superado la ruptura o, como he dicho, hace poco que han terminado con alguien y eh, cuando te, han, te están conociendo a ti descargan toda su porquería, por eso lo he llamado el cubo de basura, toda su porquería contigo. Uh -huh. Me ha pasado también, lógicamente por eso lo cuento, pues que como el ex... Eh, no sé, pues le trataba mal o, o era muy desconfiado o le engañaba con otra, pues ahora pues ahora conociendo a mí y a esa persona pensaba que yo también le iba a engañar. Entonces tú acabas convirtiéndote en el tubo de basura de que todo lo que le hizo él ex o la ex ahora te lo comes tú. Y es pues como mi ex me engañó por el WhatsApp con una, pues yo ahora te controlo aquí el WhatsApp. Como yo lo veía en línea, pues ahora voy a estar pendiente si tú estabas en línea. ...y cosas así, entonces... Mmm, ...tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos conociendo a alguien... ...de no convertirnos en su cubo de basura... De, ...oye, de que si te han pasado cosas con tu anterior persona... ...que no te han ido bien o te ha, te ha hecho daño... ...pues ahora no lo voy a pagar yo... ...y eso de eso se trata... de ...que cuidado nosotros cuando conocemos a alguien de... ...hacerle cubo de basura... ...de, oye, de que ahora lo que me ha hecho mí es lo vas a pagar tú... ...aquí no tiene que pagar nadie nada de, na de nadie sino simplemente eh, cada uno es responsable de sus cosas y lo que le hizo el ex o la ex a la persona que estás conociendo no lo tienes que, que pagar tú ni te lo tienes que comer tú. Entonces, por eso, nunca ni ser ni hacer a otra persona ser cubo de basura. Bueno, pues ¿qué conclusiones sacamos de todo esto, Juan? Bueno, la conclusión yo creo que es eh, fundamentalmente esa, que cuando vayamos a conocer a alguien, que primero tengamos mucho cuidado porque la gente miente mucho, ya sean personas o por las redes. Tampoco tenemos que ir con la espada en alto todo el tiempo y desconfiando de todo el mundo. Hay que dar un voto de confianza, pero sí hay que tener cuidado. Tenemos que, como he dicho, asegurarnos de que realmente estamos preparados o preparadas para una relación o una posible relación, porque no tiene por qué acabar en relación. Eh, también tenemos que eso, que evitar hacer todas esas cosas de por mucho que nos guste la otra persona ir tan rápido y con tanta efusividad tampoco volvernos fríos y distantes ¿eh? ni una cosa ni otra hay que tener mucho cuidado de, de que eso, de hacer las cosas con sus pasos esto es como cuando construye un edificio el edificio hay que construirlo paso a paso Tienes que empezar por los cimientos luego las columnas luego las paredes pues esto es lo mismo no podemos empezar una relación con alguien o conocer a alguien ...ya comportándonos como novios... ...hoy se está dando el caso curioso de que hay mucha gente... ...que empieza muy rápido... ...y acaba muy rápido... ...o sea, todo lo que empieza a tanta velocidad... ...acaba de la misma manera... ...entonces, eh, mucho cuidado cuando conozcamos a alguien... ...tampoco nos volvamos tan desconfiados... ...y vamos a dar un voto de confianza... ...pero eso, siguiendo estos consejos del libro... ...yo creo que va a ser mejor... ...sabes, que no digo que sean infalibles... ...pero por lo menos sí que te van a ayudar y van a hacer que, bueno, que cuando conozcas a una persona, hombre, por lo menos metas la, la pata lo menos posible. No son infalibles, pero sí están escritos desde la eh, experiencia y eso es lo más importante. Hombre, te puedo asegurar que están comprobados, ¿eh? es que, que, están... que se mete la pata así. Están, como se suele decir, certificados. En definitiva, en este tener, eh, tercer libro, no tener prisa, ¿no? ¿Por nada? Sí, más que nada, no tener prisa, pero cuidado. Tampoco ir demasiado lento, porque también me he encontrado el caso de conociendo alguna, de que ha querido ir tan lento que me ha acabado aburriendo y cansando. O sea, ha estado un mes, si, por ejemplo, sin ni siquiera darme un beso. y Digo, hombre, tampoco es eso. Ni el primer día a acostarse, ni tampoco un mes sin, nada, sin besos, sin nada. Yo creo que, que tiene que haber un término medio. Un término medio de, oye, que todo vaya fluyendo poco a poco pero que vaya a una velocidad adecuada. Esto es como el carnet de conducir. Cuando tú te vas a examinar el carnet de conducir, si vas demasiado rápido, evidentemente te multan. Pero es que si vas demasiado lento, también te multan. Entonces, por eso. Una velocidad justa, ni muy rápido ni muy lento. Juan, después de estos tres libros de esta trilogía dedicada a la pareja, ¿qué proyectos literarios tienes? Bueno, ahora mi intención es... Quitar un poquito el tema de la pareja, porque yo creo que ya he escrito todo lo que tenía que escribir. Bueno, aquí sí. la gente, bueno, que pesado de con las parejas, ¿no? Sí. Eh, bueno, tengo en mente el cuarto libro, lo que pasa es que de momento no, lo voy a dejar para más adelante, pero tengo ahí un proyecto, hacer el cuarto, que tengo pensado que sea cómo encontrar tu felicidad. Y cómo encontrar tu felicidad me refiero en todo, o sea, en, en pareja, en, en el trabajo, en tu vida, en tu vida más que nada. Vamos. Uh -huh. Y bueno, pues lo haré, lo haré un poquito. Lo tengo ahí algo escrito ya, pero lo tengo un poco aparcado. Ahora estoy sí con el tema de fotografía. Estoy haciendo otras cosas en, en temas fotográficos. Pero bueno, eh, ya me ha pedido gente el cuarto libro. Va a tardar un poco, pero, pero llegará y va a ir sobre eso. Es lo que tengo pensado. Por cierto, ya que hablaba de fotografía, enhorabuena por esas magníficas fotografías que nos regalas a través de, de las redes sociales, porque son una auténtica maravilla. Bueno, es, es mi otro trabajo, no solo escribo libros, también le doy a la cámara... ...y ahora dentro de poco haré una exposición y nada, en mi Facebook se pueden ver todos los trabajos... ...y bueno, esperemos que, que también, porque no?, pueda algún día estar por allí y presentarlo, yo encantado. Claro que sí, todo es plantearlo. Nada, nada, yo lo que haga falta, yo si queréis que lo presente allí, yo presento mis paisajes donde haga falta... Pues Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas tres semanas, hablándonos de tus libros uno a uno, así, desgranándolos capítulo a capítulo. Nos ha encantado tenerte con nosotros y bueno, pues esperemos pronto volver a, a contar con tu colaboración. Pues nada, un placer para mí también. Eh, agradeceros a vosotros haber contado conmigo toda esta semana. Eh, ya sabéis dónde estoy para lo que necesitéis y bueno, recordarle a la gente que mis libros los tienen todos a la venta en Amazon. Uh -huh. Y nada, pues aquí estamos para lo que os haga falta Y a un precio módico, ¿eh? Que también hay que decirlo Sí, sí, están baratos, ¿eh? Están nada baratitos caros. Están bien de precio Están muy bien de precio y Son libros de, bueno, que nos pueden ayudar En nuestro día a día Ya me así. ha dicho gente que sí, ¿eh? Me ha dicho gente que, vamos, me han escrito gente que no conozco nada De otras partes de España Que oye, que enhorabuena, que muchas gracias por el libro en la ruptura por ejemplo, que ha servido Y bueno, yo me alegro, esa es la intención Claro que sí Juan, pues muchísimas gracias y ya feliz verano. Muchas gracias a vosotros, un placer y un saludo para todos. Un saludo y feliz verano, Juan. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto.